Saludos cordiales, soy Suleyma Corredor, participante del programa de posdoctorado en Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy y en esta oportunidad quiero conversar acerca de la matriz epistemológica o modelo epistemológico sobre el cual se sustenta la línea de investigación en la que vengo trabajando desde hace ya algunos años. En primer lugar quisiera eh, aclarar qué se entiende por matriz epistemológica. Siguiendo a Barrera, no es otra cosa que el modelo representacional que tiene cada investigador y que le ayuda a tomar las decisiones más pertinentes en relación con eh, todas las acciones que debe realizar para la generación del conocimiento, para el abordaje de la problemática inicial que intenta resolverse a través del estudio. Tener clara eh, un modelo representacional, una matriz epistemológica pues, es muy importante ya que permite que el investigador pueda tomar mejor, mejor las decisiones, eh, da una mayor coherencia a las decisiones que toma, tiene más pertinencia el estudio, tiene un sentido lógico y por supuesto ayuda también a aumentar la validez del estudio. Tal y como se observa en la imagen, veremos entonces que nuestra matriz epistemológica está constituida por seis constructos. En primer lugar, el epistemológico, el metodológico, el axiológico, el nociológico, teológico y el ontológico. De manera que desde el punto de vista epistemológico, nuestro estudio se fundamenta espe específicamente en el paradigma interpretativo, pues consideramos que es el, el paradigma que, que tiene mayor capacidad heurística para el abordaje de problemas sociales. En relación con la metodología que se considera más pertinente, asumir un enfoque de investigación cualitativa con enfoque de estudio de casos, lo cual nos va a permitir conocer, comprender cómo sienten, cómo piensan las personas eh, con discapacidad, sus familiares, las personas que están directamente involucradas, cómo, cómo entienden, cómo comprenden estas problemáticas y las posibles soluciones al, al problema. En relación con el, el criterio axiológico, eh, se basa el estudio sobre eh, los valores eh, como son la equidad, la justicia, la diversidad, la tolerancia, el respeto, los derechos humanos. En cuanto a lo no seológico, al elemento o al factor no eh, la todo la, el conocimiento que se puede generar a través de esta investigación se va a, a generar a través del análisis interpretativo, de las categorías que emergerán, del análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a los informantes claves. En relación con lo teológico, la finalidad última de esta investigación es poder generar un, un conjunto de lineamientos que permitan eh, asegurar eh, la inclusión plena de las personas con discapacidad, estos lineamientos pudieran ser utilizados, pudieran ser la base sobre la cual se sustentan las políticas públicas en esta materia. Y finalmente, en relación con lo ontológico, se eh, entiende al ser humano desde un punto de vista eh, integral y holístico, un ser humano biopsicosocial, por lo que es importante y necesario un abordaje transdisciplinario que permita garantizar eh, la que se tomen en cuenta todas las variables involucradas en este problema. Muchísimas gracias por su atención.